Buenos días. Tenemos la oportunidad de, de volver a, a discutir y, y a debatir sobre la conferencia de, de presidentes, no en la conferencia de presidentes, pero sí sobre en, en poco tiempo. Lo discutimos ya en la Comisión General de Comunidades Autónomas, lo repetimos hoy con una audiencia quizás más amplia, porque lo hacemos lo hacemos en el Pleno, pero en un formato muy parecido de, de los cinco minutos que son quizás pues muy escasos para, para tratar los 11 los los acuerdos, pero bueno, vamos a intentar dar una opinión sobre eso, general sobre la Conferencia de Presidentes y también sobre, sobre estos acuerdos. Nosotros no coincidimos en valorar esta Conferencia de Presidentes como un éxito, lo comentamos también en la, en la Comisión General de Comunidades Autónomas y ya conocen nuestra opinión. Nosotros más bien lo contrario, nosotros constatamos dos fracasos. Nos damos el fracaso primero institucional de que se tenga que convocar una conferencia de presidentes porque es necesario un marco de relación interterritorial en España para llegar a acuerdos entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Nosotros Se suponía que la representación territorial se daba en esta Cámara y, si el Senado funcionara como cámara territorial, no serían necesarias las conferencias de presidentes y a la ciudadanía cuesta explicarle que 53 millones de euros, que es el presupuesto de esta Cámara, no sirvan para articular la representación de los territorios y que acabe siendo solo el escenario o el edificio de una conferencia de presidentes que, que no es un órgano oficial, que no aparece ni en la Constitución española ni en, un, ni en ningún real decreto ni ley. El segundo fracaso del Gobierno y me gustaría argumentarlo un poquito más de lo que, de lo que pude argumentarlo en la, en la Comisión de Comunidades Autónomas, es la ausencia de los gobiernos catalán y vasco, pero no por menospreciando a ninguna otra comunidad autónoma. No, no es voluntad nuestra eh, pues de relativizar la importancia de las otras comunidades autónomas, pero sí que queremos señalar que se trata de la ausencia de dos comunidades autónomas muy importantes, pero no por, porque lo diga yo o porque lo diga Podemos. Son importantes porque, porque tienen un carácter fundacional del Estado de las autonomías que no se lo doy yo, que se lo, dieron lo, lo, se lo dio la Constitución Española y se lo dio el Pacto Constitucional, un carácter que se lo dio la disposición transitoria segunda que otorgó a Cataluña, País Vasco y Galicia un papel preferente, primero, en la construcción del Estado de las autonomías. Pero es que en el caso de la Generalitat de Cataluña ya venía previamente reconocida su institución de autogobierno un año anterior en el Real Decreto 41 1977 firmado por Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos. Y no se trata de hablar de historia por hablar, sino señalar que falten dos de las tres primeras comunidades autónomas que, a juicio de los actores del Pacto Constitucional de la Transición, eran fundamentales para avanzar en la, en la democracia. Esa ausencia es un fracaso del Gobierno y es un fracaso y es un retroceso, un retroceso en nuestro marco territorial y plurinacional. Yo no creo que yo contradiga al CIS, ni a la gente, ni a los españoles y españolas, sino que en España actualmente conviven diversas aspiraciones de autogobierno. Cuando uno va, recorre los territorios de España observa claramente que las gentes de cada territorio tienen una diferente aspiración de autogobierno y no es la misma la de Cataluña que cualquier otra región o comunidad autónoma. Y el CIS tampoco se puede utilizar para negar que en España hoy hay un problema gravísimo en la cuestión territorial, pero ¿cómo no se puede negar si están juzgando en el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña al último presidente de la Generalidad de Cataluña? Es que constatar que hay un problema territorial es, es algo evidente, está a la orden del día y parte de, este, de, de, de esta crisis territorial pues hay que achacársela al Partido Popular y al Gobierno, que ha quebrado un sistema de garantías territoriales que funcionaba y que garantizaba que ni la autonomía imponía un estatuto de autonomía al Estado central ni el Estado central se lo imponía a la comunidad autónoma. Y se ha quebrado y lo rompieron recogiendo firmas contra el estatuto de autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes Generales y el pueblo de Cataluña. Ustedes quebraron un sistema de garantías territoriales y de esos polvos, estos lodos. Y Evidentemente me quedan 40 segundos y, y es muy difícil ahora entrar a, a valorar los 11 acuerdos de la conferencia, pero sí al menos advertir contra la tentación de camuflar pactos de la gran coalición y pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista en, en encuentros de gobiernos autonómicos con el Gobierno de España. Sea el Pacto de la Educación o sea cualquier otro, los acuerdos y los debates se deben dar con luz y taquígrafos y no se le puede hurtar. Al Congreso de los Diputados los debates que le tocan, aunque haya quien se sienta incómodo en la nueva pluralidad del Parlamento. Gracias, porque no voy a agotar ya. Bueno, sí que ha agotado el tiempo. Gracias, señor Gracias, Guardingo.